Hoy, para todos los fanáticos en ShinyCar TV estamos con Claudio, que es el responsable de la firma Cooperfield. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Gracias por invitarnos. Bueno, en este caso vamos a ser más breves porque obviamente hay mucha información. Vamos a hablar de paneles endotérmicos. Bien, muy bien. Te cuento, los paneles endotérmicos son, como venimos viendo, la última última novedad en el horneado de pinturas, tanto base acuosa como base solvente, para adaptar en cabinas de pintura, en cuartos de pintado, en planos aspirantes, donde uno quiera. ¿Qué es el panel endotérmico? Básicamente son paneles que se colocan a los costados de la cabina o del cuarto de pintado y demás, y lo que hacen es irradiar calor de manera directa a la chapa del vehículo. A la chapa, perfecto. ¿Por qué es importante esto? Bueno porque vas a obtener un, un ahorro importantísimo en lo que es el costo del horneado. ¿sí? O sea, como todos sabemos, las pinturas hay que hornearlas una vez después de aplicarlas. Entonces hace de un costo muy grande, ya que la electricidad siempre es más económica que el gasoil y que el gas. Otro de los beneficios es que tiene cero emisiones. ...al medio ambiente, medio con gas, lo cual exacto. no hay gases... ...es mucho más sencilla la habilitación en cabinas de pintura... ...que tienen este tipo de horneado... ...porque no tenés que habilitar una llama... ...sin riesgo de combustión... Digamos. ...no hay ningún riesgo de combustión, exactamente... ...y el mejor beneficio... ...es que tenés la provisión de combustible... ...para hornear sí. tus paneles, tus, tus pinturas... ...la tenés directamente dentro del taller... ...ya que es simplemente la térmica... ...con la que vos vas a, a, digamos, a tirar el cable y a conectarlos... No sé. ...es muy fácil, se adaptan muy rápido... Y mejoras, optimizas tiempo y producción. Te para un fanático que tiene taller y por dice, quiero aprender un poco más, pues a ver, panel de térmicos, pues yo puedo tener una cabina, o por ahí no tengo cabina. Exacto. Y también y, se puede adaptar. Y, y me puede, me puede, o sea, me puedes adaptar un panel endotérmico y por ahí me salvás. O sea, ¿viste que hay, hay gente que dice, ah, no tengo para una cabina o no pienso, tengo un taller en su casa, es una sola persona? ¿Cómo hacen ellos para obtener información y, con, o sea, y poder hablar con vos y tener contacto ya directamente con el producto o verlo, un showroom? Exacto. Bueno, cualquiera que quiera ponerse en contacto para tener mayor información se puede contactar en las vías que aparecen aquí de comunicación, aquí abajo. Y van a tener, cualquiera de los asesores va a poder contactarlos, llevarlos a visitar otros clientes que ya los tengan en uso, que eso es lo más lindo lo más importante. Siempre, digamos, lo que nosotros hacemos es... No me creas, vení y probalo. Claro. Digamos, no, no, no creas este video, claro. sino que vení, tocalo, probalo, fíjate sí, sí, sí, sí, bueno. y lo vamos a adaptar perfecto a tu negocio. Sí, y van a un cliente tuyo y ya está, ya está aplicado, ya, además, tenés la referencia de la persona que lo tiene. No tenemos que venderlo, simplemente es eh, conectarlo con claro. alguien que lo esté usando. Sinceramente es así. Claro, bueno, más que gracias por la información y esperemos que bueno, los fanáticos se puedan contactar para mejorar la calidad de su taller. Gracias a ustedes y siempre bienvenidos. Bueno, y como siempre, con Claudio, te decimos que nos acompañes porque todavía falta disfrutar mucho más programa. ¿En dónde? Acá en Shiny Car TV.